Pues, ¿Qué tal? Pues aquí Club Fortnite Esta vez nos dan A El Tinturión Parte del conjunto de la Tintania Bueno, pues Tenemos aquí A Tinturión No está mal la mochila? Uh -huh. Vale y un salvapantallas. Pues bueno, esto es lo que nos da de recompensa en el Club Fortnite. Ahí está. Bueno, pues vamos a bajar y cogemos... No es mi árbol, pero nos vale. Quitamos malas hierbas y cogemos un poquito de escudito. No tiene retoño, es la, la mala suerte. Pero nos queda un retoño. Ay. Bueno, yo creo que lo voy a marcar En el mapa mejor Aquí Lo dejamos marcadito Por si no encontramos A lo mejor puedo volver Y hay fruta Y esto uf, parece que está fumado algo <ríe> Cambio de realidad Ahora nada, es que no hay bueno, pues vamos a entrar por aquí cogemos el cofre ahí está el oraco a ver aquí bueno Tenemos aquí el vulga otro cofre Guay, coraco Muy bien, su fusil Y nos vamos vamos a tomar el fusil ¿Por qué no? Vamos Ahí está Y la granada también eh, Vale Arriba, yo creo que El cofrecillo A ver Bueno, dos botiquines nos llevamos el cobra y la saltadora sí vale y yo creo que me voy a montar ya en el buga vamos vamos a echar gasolina ahí está un poquito de gasolina por favor y vamos a dar vueltas por aquí, a ver si encontramos otra, otra planta que tenga un retoño. Cuando buscas... No hay nada. Nada es nada. y aquí... Nada. paso un poco no hay ni un retoño ¡eh, porquito! nada... y aquí no... no me interesa... nada no. paso ¡eh, eh, eh! ¡ahí! Uh, muy... vale, aparcado... aquí Voy a bajar por aquí. A veces aquí. Ah, oh, un spray. Vale. Hay veces que por aquí hay splash, que lo podríamos usar para la planta. Pero no tenemos suerte. ¿Qué se puede comprar con la llave. Toca chapuzón. Vamos. Ahí está. Mira, Geyser. Pues voy a... A vitaminarme con escudo. Eso es. A tope. Y vamos, vamos a usar... A ver, el cromado. Yo creo que sí. Total. Vale, y vamos a usar el Geyser. A lo mejor... ¡Vamos! A lo mejor desde arriba así en panorámica veo algún retoño, pero qué va es que no hay nada o sea nada de nada bueno pues en vista de de que no encontramos no hemos encontrado y no encontraremos pues seguimos nuestro camino ostras ¡Ah, mira el lobo! ¡Ostras, cosas ¡Toma! ¡Vamos! nos se ha enterado porque... ¡Ahí! ¡Ahí! Ahí. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, <ríe> guay ¡Vamos, lobo! Lo siento, muchacho. Bueno, pues aquí se oyen pasos. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está. A ver. Vamos a ver. Ah, ¡Oh, joder, qué mala puntería. Toma. Hostia, la espada. Vale, vale, vale. Bueno, pues con el subfusil. Sí, sí. <risa> <risa> vale, vamos, vamos, vamos. ¡Ah! <risa> Muy bien. No puede parar todas las balas. Es que si no el tirador ah, tres balas no, no me convence y por aquí yo creo que ya está mira, un un retoño pero no nos vale porque ya estamos fuera bueno, escudito dos y tres escudito, escudito mira el tinturión hecha tinta es como que me descompongo <risa> la verdad que está chulo como me cae la... los goterones de tinta mola y la mochila que si parpadea bueno pues nada, vamos a a correr como alma que lleva al diablo alma que lleva al tenturión. voy a ir corriendo hacia hacia la propiedad prohibida esta mansión de aquí y atajaremos porque estos se están ahí dando por la parte aquí la parte de arriba ahí está y mientras eh, se atizan vamos subiendo Nada. Vale, solo quedamos tú y yo. Tengo la escopeta aquí preparada. A ver si te pillo. Ahí no parece que esté. Va a bajar aquí a la piedra. No puede andar muy lejos. Puede andar muy lejos. Lo he perdido. Ahora, ahora, ahora. Ahí está, ahí está. Escopeta. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Victoria. Ahí está. Muy bien